Muy buenas a todos, estamos en otro video de Casa Go Uruguay. Seguimos aquí en la ciudad de Artigas y esta vez vamos a cocinar. Vamos, diría, van a cocinar acá. El chef Gonzalo se está organizando acá. Gonzalo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenísimo, por cocinar unas chuletas acebolladas con morrones rojos en el disco de arado. En el disco de arado, miren lo que se ha preparado Gonzalo acá. Tiene el disco pronto. Disco instalado. Fogoncito, esta vez nos vinimos más modernos al monte. No, no, no, no. Una garrafita y en el disco, Gonzalo, que es lo primero. Abundante aceite. Excelente, miren como empezó a calentar eso. ¿Sí? Sí. Tenemos cebolla. Morroncito rojo picado en julianas, y acá tenemos nuestras chuletitas. Que espectáculo, son gigantes los chuletones que tenemos para hacer acá. Y las vamos a hacer al disco. Vamos a degustar un hermoso plato aquí en el mundo. Vamos a almorzar y luego, si sí, nos vamos a degustar, nos vamos a aprovechar para degustar este hermoso plato. Así que. Si quieres ver quédate en casa Go Uruguay. vamos a echarle orégano, adobo y adobo y un sal grueso eh, que se consigue acá en Cuaraí, que está muy, muy, muy, está muy bueno, bien. es un sal ya condimentado, que en realidad el sal este es para, eh, perdón, este sal es para asado, no sal es para, para, para esto, Perfecto. no es para esto, es un sal grueso para asado, espectacular es esto. es esto y ahí sí y ahora ya el está mejor ruido del mundo el ya. miren lo que es ese ruidito ese ruido es lo mejor que te puede pasar en el monte cebollita morrón al disco en kayak go uruguay no se imaginan de este lado de la pantalla, el olorcito que hay por acá, que nos hace agua la boca ya. ¡Qué tremendo! Y ahora sí, Gonza, vamos a condimentar las chuletas. ¿Y cómo van quedando eso? Sí, sí, sí. Ahí están quedando por donde las chuletas. ¿Y acá. Sí, sí. Acá está chuletas al disco. Calla Go Uruguay! Miren ese lugar, es increíble. Nos vemos en la próxima aventura.